A principios de los 80 ya empieza a preocupar a la organización, a la CNT, la posibilidad de crear una fundación que eh, se preocupe de dos aspectos uno, el de recuperar, ordenar y mm, cuidar, custodiar toda una serie de documentos fundamentales, de documentos muy importantes que mantienen la memoria viva de lo que son la lucha de la clase obrera por su emancipación, por su libertad, de la lucha del pueblo ese es uno de los aspectos que considerábamos fundamentales ya a principios de los 80 y eh, el, el segundo objetivo por el que se crea la fundación es eh, precisamente el de divulgar difundir y actualizar eh, aquellas enseñanzas aquellas prácticas aquella praxis anarquista y anarcosindicalista que eh, se recogían en los documentos y que había experimentado la clase trabajadora. Tratamos de divulgar a través de jornadas culturales, de exposiciones, de, de importantes eh, obras de arte, tanto a nivel de, de carteles como a nivel de creaciones, por ejemplo, cinematográficas. Eh, habéis visto que eh, desde el SP se... Se lanzó ese, esos vídeos de toda la producción cinematográfica del Sindicato de espectáculos del de 36, donde hay verdaderas obras maestras de la, del cine de la época. También tuvisteis ocasión de ver el miércoles eh, creaciones y realizaciones nuevas que eh, ponen. Que, relieve que también seguimos y somos capaces de crear cuestiones con calidad artística, aparte de calidad ideológica y de calidad a nivel de mensaje. Como fórmula, lo que desde la Secretaría de Formación y Estudios se propone, plantea y pasa por plenaria, por federal, que se aprueba, es... Eh, como una herramienta de la organización de CNT, una revista. Una revista que sea mixta y que responda por un lado a parámetros de investigación y que a través de la cual mmm, se pudiera abrir el espectro de, de posible población eh, destinataria, lectora, interesada en en utilizar otras miradas distintas a la hegemónicas y para ello pues utiliza una estructura que es mixta a través de la cual los artículos que se presenten tienen que cumplir con una serie de normas de publicación más vinculadas al ámbito académico y científico. Y en ese sentido, pues, vi que, pues que quizás había una posibilidad ¿no? de, montar un, de montar una pequeña editorial que yo en un primer momento, ¿qué? de andadura y, y que la editorial en un primer momento siempre se ha caracterizado por una especie de, de salto al vacío, pues que implica que una persona que vive la precariedad de un trabajador precario de la administración pública pues pueda echar adelante un proyecto de este tipo. ¿no? Pero en determinados aspectos como que tenemos ciertas ideas claras, que yo entiendo que, tiene, que tendrían que ser evidentemente que si luego no lo pueden ser pues claro, pero si pudieran ser compartidas por más gente dentro de nuestra organización pues estaría bien ¿no? eh, ya la idea de que todo lo que haga de que todo lo que hacemos ¿no? como libertarios como, como gente del movimiento tiene que ser un ejemplo de lo que somos. y, y en ese sentido yo creo que hacer proyectos interesantes eh, cosas bien hechas desde el ámbito de la autogestión eh, es prioritario en el sentido de no tenemos canales de expresión, no tenemos grandes medios de comunicación, lo único que tenemos es el ejemplo de lo que somos el ejemplo de lo que hacemos. ¿no? Y en ese sentido, hacer algo ya eh, no solo digno, ¿no? sino algo eh, que sea ilusionante, ¿no? que tenga capacidad de arrastrar a gente, a, a, que tenga capacidad de generar impacto, que tenga capacidad de generar eh, ilusión dentro de gente que no es del sindicato, que tenga la capacidad de eh, de plantearse como, como una alternativa, pues para mí es un reto pues muy, muy interesante. Y en ese sentido, hacer una editorial que tenga repercusión, que trabaje seriamente y que se haga desde el ámbito de la autogestión pues, y desde la precariedad absoluta de medios y demás, pues para mí siempre ha sido, siempre ha sido un reto muy, muy interesante. La empleada de la zapatería relata ante las cámaras cómo el secuestrador tiene a nueve personas retenidas a punta de pistola y pide para él la pena de muerte o cadena perpetua. Así habló la empleada retenida a punta de 20 euros al día en una zapatería. Aquí sentado a oscuras, ciego al dolor del mundo, sigo escuchando sin embargo el lento discurrir de la conciencia propia, ese río que arrastra piedras, lodo y algún que otro cadáver vertir testamento humano me deja en heredad esta primera vida mía que ahora acaba contigo buena tierra para sembrar futuro espero cosechar cuando me toque amor y certidumbre paz a manos llenas tiempo para plantar rosales y ver crecer la flor y las espinas porque uno y uno pueden ser otros porque se están doblando las esquinas para que puedan reconocerse más y más gentes porque a mí ya no nos bastaba ni como orden ni como rezo porque a fin de mes sabemos que solo llegan los putos pronósticos del FMI porque no hay palabras despreciables sino a veces doctrinarios superfluos porque hay sentencias que aguardan hechos y son animales dormidos o sábanas puestas a soñar porque día rima con luna y presente con libertad por la savia, el caldo gallego la CNT y la intimidad a base de lenguetazos. Porque digno y digno tu dignidad, porque mañana no sabemos si ya iremos diciendo, porque hoy somos signos de sabor dignífugo, porque dignamos la fuga, nos fugamos y queremos el fuego en cada vínculo. Por eso, porque somos fugantos. Estábamos rotos y no salíamos de los 20 años. El verano nos quemaba la carne, el bullicio era nuestra náusea. Con esos nervios de aire a los gorriones sin nada a respirar, queríamos conocer el amor más allá de una puta cara, más allá de un puto ¿no? testón. Estábamos rotos y no sabíamos qué conocer en nuestros 20 años. No creo en Dios, creo en ti. Bueno, creí en ti. Acudejó brocanza. Desde el sufuelo de mi alma, Yeah. de las trincheras por eso Oh, yeah.